Las cinco perspectivas del sector lo vemos, así que acompáñame. <música> Negocios en digital 1016. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Y hoy arrancamos la semana con toda la energía. Lunes 15 de agosto del 2022. Vamos a hablar sobre las 5 cinco, cinco perspectivas del sector que viene muy bien analizar y vamos a ver en qué contextos. Pero claro, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial invitación para que si lo que realmente quieres es captar potenciales clientes de manera constante y predecible, eh, si estás en ambientes B2B, pues este Lead for Sales es una de las soluciones. También vamos a sacar ya próximamente las mentorías express, que son acompañamientos en los cuales te permite pues, analizar cómo está tu situación e implementar un sistema ¿no? probado para captar de manera recurrente prospectos calificados. Bueno, eso es lo que les invitamos a revisar. Cateman.com es las mentorías, echarle un vistazo. Eh, volviendo al tema, vamos a hablar, como les decía, sobre las cinco perspectivas a tomar en cuenta, cinco perspectivas del sector y cuándo tomar en cuenta esta, esta analítica. Y es que, bueno, si vamos a analizar un producto que nosotros tenemos, si queremos crear un nuevo producto, si queremos crear una nueva unidad de negocio dentro de la empresa en las cuales eh, va a, a impactar a un sector en particular, o queremos este, tener un aliado estratégico o es un cliente al final del día en el cual nosotros es una cuenta importante que nosotros queremos eh, llegar, ¿no es cierto?, analizar el sector, pues en base a eso tomar la estrategia, ¿no? Toma este cliente, a este otro, ¿en base a qué? A su sector, ¿por qué? Estos son las, los análisis que vamos a revisar. Y esto es importante, normalmente incluso lo revisamos dentro de las mentorías porque muchos eh, Muchas empresas, me pasa, tienen su eh, portafolio de productos, ¿no es cierto? Y este portafolio de productos puede servir, eh, vamos a poner un ejemplo, de innovación tecnológica o de digitalización de procesos. Y estos, pues tranquilamente aplican a diferentes empresas, ¿no es cierto? De diferentes verticales, como se las llama, o sectores, sector de la industria, sector eh, del retail, sector farmacéutico, Sector alimenticio, sector automovilístico, sector X sectores. Entonces, eh, al menos cuando nosotros vamos a trabajar en LinkedIn, sí o sí es importante hacer estos análisis de ver en qué sector eh, voy a enfocarme primero, por ejemplo, para hacer una sub, eh, segmentación de listas y arrancar con ese sector, porque pues está eh, pues mejor posicionado en el mercado, porque es grande, es lo que vamos a ver. Para esto nos eh, funciona entender esta visión, estas cinco perspectivas macro del sector. No Y dentro de esto, ¿cuáles son? Las vamos a enumerar y luego de manera rápida las vamos a revisar. Yo espero más bien sacar varios episodios del podcast hablando en detalle en cada una de estas cinco perspectivas en honor al tiempo, ¿no? Bueno, estas cinco perspectivas son, eh, es atractivo, el eh, tema de si maneja la diferenciación, hay barreras de entrada. Hay qué nivel de concentración y el ciclo de vida. Son las cinco que vamos a revisar. Entonces, dentro de estas cinco perspectivas, ¿es atractivo? La pregunta es, ¿es atractivo ese sector, ese mercado, ese nicho de mercado, esa vertical? Eh, hablamos, no sé, del sector farmacéutico. ¿Es atractivo? Bueno, por, y hay tres, digamos, eh, variables a tomar en cuenta. La primera es el tamaño. ¿Qué gran capacidad el tamaño tiene ese mediano, pequeño, grande? qué porcentaje de crecimiento hay y si es que es rentable. Y aquí es interesante eh, conocer yo, dentro del diplomado también que les comentaba que, que estoy siguiendo, pues se hablaba no sobre eh, de, la, de las startups y cómo las startups, siendo una misma startup, cuando la startup, aunque sean idénticas, una startup aquí de América Latina o una startup de Estados Unidos, siempre la startup de Estados Unidos, aunque sean idénticas eh, en características, van a, la una va a valer más. ¿Por qué? Por el tamaño del mercado. El tamaño del mercado de los Estados Unidos, y pues de habla inglesa, es mucho más grande y potente y tiene la posibilidad de un crecimiento y una rentabilidad mucho más grande. Y por eso es más atractivo o vale más la misma startup, en Estados Unidos que la startup eh, enfocada para América Latina, por ejemplo. Entonces, estos, estos análisis de efectivamente ver el tamaño del mercado, porque incluso hay este, los inversores invierten en capitales donde si se enfoca esa startup a un tamaño grande para hacerse pues para crecer, ¿no? De manera exponencial. Así que esto es interesante. El segundo, la segunda perspectiva es la diferenciación. Y es que la pregunta es, ¿cuál es el grado de diferenciación de los competidores? Es decir, aquí hay que hacer la tarea y revisar qué están proponiendo los competidores. ¿Hay alguna diferenciación? ¿Hay algún factor clave? ¿Hay una ventaja competitiva que les que les diferencia? ¿sí? O, eh, y, si, y si no, pues eh, hay, habría una gran oportunidad a tomarla en cuenta, ¿no? Ahora, eh, la barrera de entrada es el tercer, la tercera perspectiva y es que eh, aquí contestamos otra pregunta valiosa y es ¿cuál es el grado de protección frente a nuevos competidores? Esto también va muy de la mano. Y va ligado a las cinco fuerzas de Porter que les voy a poner en las notas del programa que ya hicimos un análisis, ¿no es cierto? Donde veíamos, pues, ¿no es cierto?, el poder de los competidores, el poder de los clientes, el poder, este más bien dicho, justo las bases de entrada, el poder de los proveedores, ¿no es cierto?, las, las, los productos sustitutos que también. Eh, toda esta información, eh, pues, digamos, hay que ponerla sobre la mesa para valorar, porque... Eh, um, y por ejemplo esto también me gustó este dato interesante que Warren Buffett ustedes deben conocer este máximo eh, inversor que hasta la vida hasta ahora existe pues él es un inversor en el cual solo apuesta a empresas que tienen una barrera alta de eh, penetración o sea de entrada ¿por qué? porque pues no todas las empresas van a poder entrar y no va a ser fácil entrar a competir entonces por ejemplo dentro del sector farmacéutico nuevamente citando uh, hay grandes estudios hay pues patentes y todo lo demás entonces que es difícil Y si no tienes un, un buen volumen eh, o una capacidad financiera, e incluso el know-how, pues de pronto será difícil. No todo el mundo va a poder eh, entrar dentro del sector de la farmacéutica, ¿no es cierto? Esto es un claro ejemplo de que esto es una perspectiva a tomar en cuenta en el sector. Volviendo al caso inicial, ¿por qué estamos revisando las perspectivas? Si es que pues, estamos analizando a dos cuentas que queremos trabajar o que son potenciales clientes, ¿no es cierto? Eh, y pues una, eh, tienen las características similares, pero aún esté en un sector en el cual la barrera de entrada es mucho más difícil, pues es un competidor que seguro tendrá mayor rentabilidad, menos competencia, antes que otro, y pues podríamos escoger ese, ¿sí? Por eso la importancia de entender y analizar el tema de las barreras de entrada. Luego va... Como cuarta perspectiva, la concentración. Y nuevamente aquí entramos a una reflexión. ¿Cuál es el grado de concentración de los competidores? Es decir, es un sector muy atomizado y a veces pasa, ¿no? Y aquí me viene mucho el libro este del Océano Rojo. Eh, o me parece que no, más bien el título es Océano Azul, ¿no es cierto? Porque habla de que cuando hay un Océano Rojo hay demasiada competencia, no hay diferenciación, volviendo a la segunda perspectiva. Y es una canibalización, ahí es una guerra de precios, ahí es una lucha mortal por... Eh atacar al mismo nicho en mercado porque no hay diferenciación entonces esto también hay que tomarlo en cuenta el nivel de concentración cuál es el grado cuántos competidores existe en ese sector de pronto al cual yo quiero llegar nuevamente otra, otra perspectiva por qué estoy haciendo este análisis porque seguramente quiero lanzar un nuevo producto y este nuevo producto va a enfocar o impactar directamente este sector y si en este sector hay demasiados eh, competidores hay mucha concentración pues posiblemente no sea una buena idea lanzarlo posiblemente ese mismo producto o ese mismo servicio enfocarle a otro nicho donde no haya esta eh, competencia puede ser interesante no y la última es el ciclo de vida que es en cambio la pregunta no en qué fase del ciclo de vida está el producto y es que normalmente eh, los productos y eh, va eh, muy de la mano incluso con el ciclo de vida de las personas, ¿no? Tenemos una fase, eh, esto va, aplica para producto, aplica para empresa, ¿no es cierto? Entonces, hay una fase de introducción, pues donde no necesariamente es muy rentable, y luego hay una etapa de crecimiento, ¿sí? Donde comienza a haber demanda, donde comienzo a... Eh, a trabajar mi market product fit, ahí a, validé y luego la parte de maduración, donde hay una ya, hay un mercado consolidado, hay una rentabilidad y luego comienza el declive. Saber incluso si el cliente al cual le quiero atender, si el producto que yo quiero lanzar, en fin, esto depende mucho en qué contexto le queramos analizar, pero esto, en qué fase del ciclo de vida está el producto está la empresa, esto es importante analizarlo también para tomar decisiones, así que pues con esto nos quedamos, espero que haya sido de su agrado revisar estas cinco eh, perspectivas del sector de la mano con un análisis macroeconómico que vamos a, a luego a ver en otro episodio del podcast sobre el análisis PESTEL nos da una buena perspectiva de entender el sector, entender el mercado y cómo nuestro cliente, nuestro producto o lo que estamos analizando en ese sector, eh, vale o no vale la pena eh, implementarlo, seguirlo, pues lo que sea, ¿no? Así que sin más nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, tenemos una valiosa entrevista a una persona, es española, él nos habla, es Marcel Genestar, que nos habla cómo influir mediante la inteligencia neurolingüística. Muy valiosa esa entrevista. Es un hombre maravilloso, Marcel, y que nos da tips, digamos, muy prácticos, sencillos, pero muy impactantes para nuestra vida. Así que no se lo pueden perder. Si ya están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, que esto ayuda a que el podcast siga creciendo. Compartan. Si este contenido es de valor, compartan, pues, en vez de Mientras están manejando, escuchan el podcast, esto nos hace muy, muy felices. O cualquier actividad que estén haciendo, pues aprovechar escuchando esto que nos ayuda a reorganizar y mejorar como empresarios para nuestros negocios es parte de los propósitos de este podcast. Así que, feliz lunes.